Hasta el día de hoy, han pasado poco más de siete meses desde su primera aparición. Al inicio se pensó que se trataba de una enfermedad que podría ser manejada como cualquier otra. No obstante, se descubrió que su potencial infeccioso era especial y distinto a cualquier otro registrado en los últimos años. Niveles contagiosos nunca vistos por la humanidad se comenzaron a desatar y a cobrar así miles de vidas día a día. A tal punto que se estima que todos algún día podríamos llegar a padecerla ya que no existe aún cura alguna. Sin embargo, resulta que a estas alturas Sigue habiendo muchas preguntas sobre el verdadero origen del coronavirus. ¿Qué desencadenó esta enfermedad? ¿De dónde provino? Esto ha llenado a Internet y a los medios de comunicación de teorías tanto descabelladas como escalofriantes. Así pues, el día de hoy te presentaré tres de las teorías conspirativas más escalofriantes sobre el coronavirus. Quizás te resulte familiar los términos SARS o MERS. Y si no es así, permíteme explicarlo, resulta que estas dos enfermedades son parientes directos del actual coronavirus, mismas que han cobrado la vida de múltiples personas tanto en el occidente como en el medio oriente. En el 2003 se registró el SARS por primera vez dejando un saldo de 765 muertos mientras que en el 2012 se registró el MERS, mismo que dejó un saldo de 858. Así pues, se llegaba a la conclusión de que este virus regresó este 2020 de una manera cientos de veces más mortal y compleja. Tanto así que le es imposible a los médicos encontrar una cura, inclusive a estas alturas. Se dice entonces que este virus sigue mutando de manera descomunal y encontrando nuevas maneras de propagación. Cosa que los medios ocultan, para así no propagar pánico en la población. Muchos de los países en la actualidad cumplen con estrictas normas de censura que se aplican tanto a los medios de comunicación como a Internet, llegando a tal punto que se filtra mucha información por el gobierno antes de ser transmitida al público. Esto lo hemos visto innumerables veces cuando se desea dar buena impresión a los demás países al dejar una cortina ante cualquier polémica o incluso para controlar a toda una población entera con una idea. Esto ha llevado a pensar que si cada país mantiene un conteo de aquellas personas que han muerto a causa del coronavirus, han estado mintiendo. Todo para ocultar un número muchísimo mayor o inclusive menor a lo que se está reportando diariamente y contener así grupos de personas masivas. para el primer puesto. Cabe decir que pudiera ser una teoría como cualquier otra. Pero, si no fuera que uno de los medios de comunicación más prestigiados de Estados Unidos lo diera a la luz, no sería entonces de gran preocupación para todos los países. Resulta que se piensa que el origen del coronavirus puede estar ligado a un laboratorio específico de armas biológicas en China. Se rumoraba que existían serias implicaciones de que el coronavirus pudo haber sido creado en el Instituto de Virología de Wuhan, ya que, como cereza en el pastel, es el único centro capacitado no solo de Wuhan, sino de toda China, Capaz de manejar virus altamente mortales como este. Más no se sabe si China lo ha liberado intencionalmente con algún propósito o si haya filtrado a las afueras por accidente. Si mi video te ha gustado, por favor agradecería que me apoyaras con un like o suscribiéndote a mi canal. A su vez, agradezco todo el apoyo al mismo. Soy Ludwig Jacks y hasta el próximo evento.